El apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania han solicitado que continúen los esfuerzos para que se implementen los acuerdos exclusivos en un país con el 80% de pobreza extrema donde una noche cuesta el equivalente a más de 12 años de sueldo mínimo Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia.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 ocho militares venezolanos muertos en combate contra la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vladimir Padrino López indicó que los enfrentamientos en el estado Apure también dejaron 34 uniformados venezolanos heridos. Desde que comenzaron hace dos semanas las operaciones de la Fuerza Armada de ese país contra grupos armados irregulares en la frontera con Colombia, ocho militares venezolanos han muerto. Según informó este lunes el ministro de Defensa de la Represión Chavista, Vladimir Padrino López. Dijo Padrino en una locución transmitida por la televisiva estatal BTV lo siguiente. Por nuestra parte se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos que han recibido asistencia médica. Las FAM reportan enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado fronterizo de Apure desde el 21 de marzo, forzado además el desplazamiento de miles de civiles hacia Colombia. Nicolás denunció el domingo que estos grupos que vincula a su par colombiano y Banduque plantaron además minas antipersonales en el territorio venezolano que han contribuido a las bajas militares. También dijo el gobierno dictatorial chavista que pediría a Naciones Unidas inmediata ayuda para desactivar los campos minados. De acuerdo al informe por parte del Ministerio de la Defensa Venezolana, se han desactivado 16 dispositivos explosivos en las cercanías de la población de La Victoria, en Apure, epicentro del conflicto. Como cosa curiosa, y a pesar de que se está combatiendo, las autoridades venezolanas evitan normalmente identificar a los grupos irregulares. Más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al tráfico de estupefacientes y a Duque, no obstante, el represor venezolano reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia puedan estar detrás de estos enfrentamientos. Por orden de Nicolás, Padrino declaró que se ha activado una zona operativa de defensa integral temporal especial en el área que estará comandada por el general de división Alejandro Javier Benítez Marcano con un estado mayor de coordinación. Se activó una brigada integral denominada Negro Primero bajo el mando del general Wilfredo Alexander Medrano a quien se le asignarán las unidades militares y equipos que sean necesarios. Vladimir explicó que Nicolás ha ordenado medidas extraordinarias, entre las que está la conformación de una zona de seguridad de los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos, todos ellos en Apure y en donde se han desarrollado la mayoría de los combates. El Comando Estratégico Operacional de las FAM diseñará y ejecutará planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras. Las medidas están tomadas con todo aquello que atenten contra la paz, la seguridad personal y el resultado de instalaciones y bienes públicos y privados, para garantizar el orden interno, la paz ciudadana y los derechos humanos. Al igual impondrán restricciones de horarios para funcionamiento de lugares públicos y privados. También el poner en marcha medidas de control de seguridad para garantizar los servicios públicos y la paz ciudadana. Por último, el ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino aclaró que los militares desplegados en la zona podrán realizar inspección en propiedades muebles e inmuebles de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes así como desalojar ocupaciones ilegales de bienes públicos que afectan la seguridad y defensa de la nación. Las unidades militares intervendrán para restablecer el libre tránsito en zonas urbanas o rurales en caso de que éste sea interrumpido, además de poner en marcha otras acciones que garanticen el libre desenvolvimiento y la paz en la región. Colombia y Venezuela con una frontera común de 2.200 kilómetros rompieron relaciones después de que el gobierno de Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, tras las fraudulentas elecciones que se adjudicó Nicolás en 2018. A pesar de que Guaidó es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países con Estados Unidos a la cabeza, Nicolás mantiene el control del poder con apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Pasando a segunda noticia. Tras las recientes provocaciones militares en la frontera con Ucrania, Estados Unidos pidió explicaciones a Rusia. El Departamento de Estado del país norteamericano, por medio del portavoz Ned consideró creíbles los reportes sobre el incremento de tropas y armamento de Moscú en la frontera el Reino Unido y la Unión Europea también expresaron su preocupación por los movimientos. Los informes sobre recientes movimientos militares rusos en la frontera con Ucrania han pedido a Moscú que dé explicaciones de lo que calificó como provocaciones, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien además afirmó que el gobierno de Joe Biden está dispuesto a comprometerse con la situación. El aumento de tropas y los movimientos en la frontera con Ucrania se han convertido en el último punto de tensión en las gélidas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, menos de tres meses después de que el presidente Biden asumiera el cargo. Estados Unidos se preocuparía por cualquier esfuerzo de Moscú para intimidar a Ucrania, tanto si se produce en territorio ruso como dentro de Ucrania. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la agencia Reuters que a más tardar el martes Estados Unidos está abierto a llegar a un compromiso con Moscú sobre esta situación, describiendo como creíbles los informes de movimientos de trozas rusas en la frontera entre Ucrania y Crimea, la península tomada por Rusia en 2014. Dichos movimientos fueron precedidos por violaciones de un alto, el fuego de julio de 2020 que mataron a cuatro soldados ucranianos e hirieron a otros cuatro. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson dijo este lunes que el Reino Unido tiene preocupaciones significativas sobre la actividad rusa en Crimea y en la frontera ucraniana. Además, Joseph Bor, el jefe de la diplomacia europea, dijo que estaba siguiendo con severa preocupación la actividad militar rusa alrededor de Ucrania, territorial de Ucrania. Los que también se sumaron fueron Francia y Alemania y expresaron el domingo sus preocupaciones por el aumento de las tensiones en el este de Ucrania. La embajada alemana asimismo sí ha añadido en el texto lo siguiente, el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania han solicitado que continúen los esfuerzos para que se implementen los acuerdos en Minsk. Estamos siguiendo la situación y pedimos moderación y una desescalada inmediata de las tensiones. Así lo afirmaron. Sin embargo, Kremlin no tardó en responder. A través de sus voceros afirmó que Ucrania y los países occidentales no deben preocuparse por los movimientos de tropas rusas en la frontera ucraniana. Declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov, pero eso no representa ninguna amenaza para nadie, ni debe preocupar a nadie. Rusia desplaza a sus fuerzas armadas en su territorio como le parece. Así lo afirmó. De acuerdo a los estatutos firmados, los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pues no se han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU. Pasando a tercera noticia, qué descaro, pero ese es el socialismo jungle el hotel venezolano a la cubana para enchufados y extranjeros. El gobierno dictatorial de Nicolás reinauguró en diciembre el histórico y icónico hotel caraqueño como el más lujoso y exclusivo en un país con el 80% de pobreza extrema, donde una noche cuesta el equivalente a más de 12 años de sueldo mínimo y para reservarse quiere una aprobación por correo. Estas eran las palabras que decían los propios venezolanos. Venezuela nunca será como Cuba, decían quienes hace 22 años justificaban su voto por Hugo Chávez. Y el socialismo que hoy tiene en la miseria al país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Carecen de alimentos y servicios, la censura, las violaciones a los derechos humanos y la persecución a la disidencia hoy son moneda corriente en ambos países. En 2008 parece estarse aplicando en el hotel más exclusivo de la nación bolivariana, bajo control del gobierno dictatorial chavista, el histórico y icónico Hotel Humboldt de Caracas. Su arquitectura es una joya de los años 50, enclavada en la cima del imponente Cerro Ávila que separa la capital venezolana del Mar Caribe. Fue inaugurado en 1956 bajo la represión del general Marcos Pérez Jiménez, junto con el teleférico de Caracas que permite acceder a él. Fueron casi 60 años abandonado, con algunos fracasados intentos de reapertura, hasta que en diciembre de 2020 abrió nuevamente sus puertas en medio de la mayor crisis económica y las restricciones por la pandemia. Irónico.